Hola muy buena gente como están? Soy yo ultime y estamos aquí en un nuevo vídeo random para este canal, o oh, sí random, porque voy a publicar acá un cómic, random, mini comic random de Goku y Caulifla. Espero que le guste pues está en español, pero el audio está en inglés por lo que saqué lo que saqué ese fragmento del canal Place de Vegeta. Que bueno con el audio en inglés y con la letra con las imágenes en español, bueno, interprételo usted, ¿no? O lo mezcle como le quede, ¿no? Y así es un video random que lo hice. Inmediato ya lo subió viste y bueno este país Vegeta sabe más o menos quién soy y usó una imagen mía en Twitter así que más o menos me llevo bien con él creo y bueno disfruten del video y ya está nos vemos en la próxima video reacción y listo bye nos vemos chao. Ok, now qué? Well, hold on just a sec. Your stance is a little off. Try turning your torso just a little more this way. Turning your body sideways creates a smaller target for your opponent. Make sure your feet are parallel to one another. Get your dirty hands off me! Do you think I was born yesterday? Don't get funny with me, old man! I'm not one to mess with! What do you mean? Ew! Yeah, you're hurting me! Ah! Sabe ser atrás, me sorrió.